Bien. me crucé con un par que me dijeron Ay, yo vine a charlar con ella ¿Mm? bueno, charlen de libros como consigna, una charla con consigna bueno, muchas gracias por estar acá en este lectores de fiesta sostuvimos las nubes hasta lo que pudimos se largó ayer no pudimos sostener más y de pronto, con este viento tenemos que agradecer a pesar de que nos huelen las páginas porque la verdad estamos perfectas Perfectas, perfectos. Primero y principal, este espacio que es la plazoleta Carlos de la Púa, la verdad es que es un espacio precioso, como verán, estamos dentro de lo que es el barrio Rawson, que después ya vamos a tener algo de data, esto es agronomía, pero no solo estamos eh, los vecinos de la ciudad o los vecinos de los alrededores, tenemos gente de... Cañuelas. Cañuelas. ¡Un aplauso! A ver si encontramos a alguien más lejos en Cañuelas. Tenemos gente de. Mario. Rosario. Rosario. Tenemos gente de Mar del Plata. ¿Quién está más? ¿Alguien más quiere tirar su. Mataderos. Venga, un poco aplauso. Mataderos. Gracias, gracias, Mataderos. Bueno, Flores. ¿Son flores más o menos. Mendoza y Entre Ríos, era para que lo digan, pero... Bueno, Vanina Menela de Rayuela Librería y Laura Cambia del Otro Cielo Libros. Les ponemos cara y cuerpo porque vinieron desde donde viven, justamente 300 kilómetros, 300 y algo y mil... 300 kilómetros que han hecho para estar acá, y no solo hoy, sino que han laburado todo este mes para poder tener lo que tenemos acá, que es, entre otras cosas, el permiso de la plaza, que es, entre otras cosas, la gente que han venido, que ustedes se hayan enterado, que nos estén compartiendo hoy el sonido, que los vecinos de eh, Veredita Verde, como verán acá con el cartel y las plantas, nos hayan prestado... Vamos a hacer un fuerte aplauso a Veredita Verde, que nos prestó la electricidad... Veredita Verde, gracias, este aplauso es para Veredita Verde, pero Veredita Verde está charlando. Veredita Rodi, Rodi, Rodi. ahí va, una ruta para Rodi. Bueno. Y para el perrito bebé. Y Paula, ¿dónde está? Y levantó la mano cuando dijimos Entre Ríos. Desde Concepción del Uruguay, Paula Benítez, bibliotecaria docente. Se va. No quiere. Ahí va, bueno, se hacen amigos, pues bueno, perfecto. Bueno, yo soy Ceci Buena, Cecilia Bona, Cecilia Bona para los que no me conocen, más conocida también en redes y en la vida como por qué leer, desde hace... ¡Aplaudan, por favor! Me corté el flequillo especialmente para que con el viento se me levante y salga muy mal en todas las fotos. Así que ustedes después le pintan un toque con lapicito ahí y va a quedar per perfecto. Perfecto. Bueno, este espacio se llama Lectores de Fiesta porque hoy estamos celebrando lo que el miércoles fue el Día del Lector. 24 de agosto por el nacimiento de Borges celebramos el Día del Lector. Entonces hoy es como si fuera el cumpleaños de todos nosotros. Perdón. Hoy sería nuestro cumpleaños, pero además ayer fue el cumpleaños de Cortázar y Cortázar vivía ahí, en su última morada, en Buenos Aires, fue en ese lugar. Y también hoy vamos a charlar un poco sobre Cortázar porque estamos casi como haciéndole una manifestación a su espíritu del pasado con Mariana Iglesias de Cultura Arte que está ahí, un aplauso también. Y así como sucedió que hoy le pusimos cara y cuerpo tridimensional a un montón de nosotros que habitualmente nos cruzamos por redes o por clubes de lectura en Google Meet o Zoom, hoy podemos también ponerle cuerpo y cara a un montón de gente que está en Instagram y que les vengo citando, agradezcanle a tal, que gracias a este, a estos, a tales. Bueno, hoy estamos un poco acá, así que gracias de verdad por venir. Y vamos a ir como entrando en clima, porque este es un evento de lectura, y vamos a estar en un ratito leyendo. sí. Y esto es raro, porque habitualmente a los lectores se nos dice que leemos solos, que leemos en espacios cerrados, oscuros, y la verdad es que no es tan así. A veces por ahí sí, pero no siempre. Entonces vamos a ir ocupando el espacio público, mostrando qué bien que la pasamos leyendo, porque muchas de las personas que tal vez hoy nos vean acá, o en cualquiera de los lugares a los que vayamos en nuestra vida no leen o no saben si está bueno leer o no o tienen ganas de engancharse y nos ven a nosotros pasándola bien y empiezan a hacerlo entonces vamos a hacer una especie de performance colectiva de lectura Ah, están en un cumple real acá se están reencontrando con la parentela ¿no? Vanina Venela a presentarse en línea de cajas no, no, andá no. pero portate bien no, no, ya está, ya está todo bien bueno está muy bien bueno, entonces para ponernos en tema va a ser así, o sea, frío espero que hayan traído busito y vale la pena porque después todas las cosas que están acá son para ustedes, para regalar en un sorteo que va a ser hermoso. Así que los invitamos a que se sienten, a la familia de los osos, los veo, bienvenidos. Que se vayan sentando, si quieren ocupar acá para no estar tan lejos y sobre todo que tenemos un mástil en el medio, eh, pueden hacerlo también con mantita, con sillita, banquito, lo que sea. No se queden parados porque leer parados por ahí es más incómodo que leer sentados. Sobre todo si trajeron el Ulises de Joyce. <risa> La lectura liviana es literal. O sea. Bueno, yo les traje para leer... Como para ir entrando en tema acuerdan, si alguno de ustedes, y sé que sí, estuvo en lo que fue la felva, en, en el parque de la estación, que después de la lectura que hicimos también silenciosa de media hora, una chica dijo que se había sentido como que era una alef ¿Alguien estaba y se acuerda de eso o yo sola me acuerdo? Que estábamos como en una lef. Alef. El Alef. Y ella explicó que lo que sentía cuando había mucha gente leyendo en el mismo lugar, era justamente lo que le pasa al personaje de este cuento de Borges, el Aleph, cuando baja al sótano y se encuentra con esto que les voy a leer a continuación. Y después me van a decir si ustedes creen también que ella tenía o no razón. <risa> como el pelo... les voy a leer todo el cuento porque si no las tres horas del evento sería leyéndoles el cuento, es bastante largo pero sí les recomiendo que ustedes lo hagan. Lo que estamos viendo ahora es un personaje que va bajando la escalera hacia el sótano y pasa lo siguiente. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la LED sería de dos o tres centímetros. Pero el espacio cósmico estaba ahí. No, no, no. Sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo digamos, eran infinitas cosas. Porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa de frayventos Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda donde antes hubo un árbol, vi una quinta de adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página, de chico, yo solía moverme yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche vi la noche vi la noche y el día contemporáneo vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en bengala vi mi dormitorio sin nadie vi en un gabinete de Alcmar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el Alba Vi la delicada osatura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el alef. Desde todos los puntos vi en el alef la tierra. Y en la tierra, otra vez el Aleph. Y en el Aleph, la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré. Porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. ¿Y el Aleph. De Jorge no Borges. Cuando ella dijo que se había sentido en un ale, dijo que era como estar todos en un punto pequeño y cada uno en un mundo diferente, porque con cada libro nos íbamos a lugares que no tenían por qué ser el que estábamos en este momento, y que cada lector de algún modo era ese pedacito de universo que cuenta Borges en el ale. Quiero decirles que con esto no solo me emocioné y lo transformé en parte del encuentro, porque por eso lo traigo hoy acá, sino a mí tal vez no se me hubiera ocurrido, sino que quiero decirles que esto es lo que nos va a pasar ahora. Cuando empecemos a leer, vamos a estar cada uno en distintos lugares, pero casi que rozándonos, y rozándonos porque hace frío, con el de al lado, aunque cada uno de nosotros esté en su mundo distinto. Los invito a sentarse a los que no sabían que estábamos acá, y vinieron y están curioseando en la mesa que está allá con un precioso mantel donde Ana María saluda y muy suavecito le vamos a dar un aplauso a Ana María porque es lo más ¿Por qué le damos un aplauso? porque Ana María forma parte de la Junta de Estudios Históricos de Agronomía después vamos a charlar con ella y ella y las chicas de la Junta han traído libros para prestar y también Flores Biblioteca Al Paso donde Andanita para prestar y soltar esa es la señal. Se los pueden llevar, perfecto. Y Anita también trajo de Flores Biblioteca al Paso. También le podemos dar un aplauso suavecito. Así que los que no tienen libro, con mucho respeto, y ya en este plan de suavecito digo porque vamos a entrar en el momento de la lectura, pueden ir a elegirse si un libro. La idea es que leamos durante media hora y no es que ese es un eufemismo. Yo los voy a controlar con mi cronómetro. Vamos a leer media hora. Hora real en silencio. ¿Vamos a lograr silencio absoluto? No, porque por ejemplo nos tocan bocina para que por favor lo dejen pasar. ¿Vamos a poder leer en silencio? No, porque acá una cuadra y media están jugando el partido de Club Comunicaciones. Lo que vamos a hacer es nuestro mayor esfuerzo para poder entrar en la lectura y que el libro nos ayude en esa alfombra mágica, si me permiten, la poesía medio barata a navegar un universo que hasta ahora parecía no funcionar como un universo del lector el ruido parece que no tiene nada que ver y sin embargo si el libro me atrapa es como si me metiera dentro. así que si tienen ganas todos los que han quedado por aquí si quieren venir acá hola, las bibliotecarias eh, después charlaremos pero sí me parece importante en este momento que entre los que estemos Voy a decir una palabra muy escolar, pero no es esto. No quiero que suene escolar, pero que seamos respetuosos con el, la lectura de todos. Así funciona el encuentro de lectura silenciosa colectiva. ¿Están preparados? ¿Sí? A ver qué libros han traído. Si quieren levantarlos como para que se vean esas tapas. Y después hacemos como un, un freno al viento. como ¡Ay, mira lo que traje! Y me tapo un poco a ver por acá... Tenemos el diario El Librero, tenemos Pablo Ramos, tenemos Último Round, Las Chicas Salvajes, otro de Cortázar, Mujeres del Grito Sagrado, Oí Mujeres del Grito Sagrado, Alejandro Barí, Barico Seda, Generación Venidera, Juan Solá, bueno, ¿qué más? El colazo ecológico ya llegó Luciano Lamberti La masacre de Kruger ¿Quién es del club de lectura de por qué leyó la masacre de Kruger en el club? Allá, pedimos la masacre Madres ¿Y madres? ¿Qué? Madres por madres ¿Qué más? ¿Quieren decirme de allá? Clarice Dispector Canale. La... la Hora de la Estrella La hora de la No llegó a ver allá Hola, bienvenido Edgar Allan Poe ¿Alguien más trajo policial? ¿Quién? Acá, Agatha Christie ¿Quién más? ¿Policial? Ana María también ¿Cuentos quién trajo? ¿Cuentos? Mariana Enríquez, Cortázar ¿Qué más? ¿Cuentos? Milandriscina, espectacular, humor. Alguien más trajo algo de humor. Hola, Pancha. Alguien trajo de humor, ¿no? Y todo lo contrario para llorar. ¿A dónde humor? Hay mujeres. Bien. Eh, para llorar completamente para llorar. El colapso ecológico ya llegó. y allá, Nada se opone a la noche. ¿Ves? No lo leí. Para llorar. recién arranqué, pero Parece que va a ser para llorar el, el origen de la llorar. tristeza. ¿Sí? Re para llorar. ¿Alguien trajo? Bueno, abríense si es que tienen frío. Creo que yo debería, pero estas de preciosas les hizo literaria. ¿Dónde está literaria? Perfecto. Allá. Después chamamos. Bueno, ¿están listos para que arranque la lectura? ¿Sí? arranque de una vez porque si no nos vamos a morir de frío son las 15.44 ahora se van a ser las 15.45 para ser más fácil para calcular 16.15 voy a ir trayéndolos de nuevo al lugar en el que estamos ¿Sí? así que tomen asiento elíjanse el libro tomen asiento San José se va, se va, se va, José. Bueno, ¿vamos a arrancar? ¿Sí? Sí, Que empiece la lectura. ¿Nombre y colegio? Roberto. Roberto, vení. San José del Parque. Muy bien, bueno, perfecto, aceptado entonces. ¿Qué te pasó en este ratito? ¿Qué nos querés compartir? ¿Qué, ¿Qué, ¿Puedes concentrarte, no? Bueno, yo hice un poquito de trampa porque ya lo había leído, y no soy de releer. Y la verdad que descubro que está bueno releer. Y porque yo soy, tengo esa cosa de que no releo, que quiero leer nuevo, nuevo, nuevo. Y no es que, pero es como que es placentero porque incluso lo pasé escorto, y lo pasé todo en media hora y busqué... Para, recordar lo que leíste. La Hora de la Estrella de Clarice Lispector. Y la verdad que, bueno, nada, o sea, es lo primero que yo leí de ella, que era un, siempre una especie de rockstar de la literatura, y justo me vino bien, me lo recomendaron Y, y sí, es muy bueno Es eh, una historia de... O sea, puede tener que ver porque ella siendo ucraniana Llegó a Brasil, fue al nordeste Bueno, es de una nordestina Que pobrecita, bueno, las tiene todas en contra Y bueno, muy bien narrado Todas la, las carencias, pero la vida y, y que en definitiva, bueno, no lo puedo spoilear, o sea, no puedo decir... <risa> <risa> no, porque si sigo hablando lo spoileo. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien no lo... ¿Para qué tiene el micrófono? ¿Alguien no lo leyó? ¿Les dio ganas lo que les contó Roberto? Mirá, perfecto, Roberto. Bueno, cualquier cosa te pueden venir a preguntar a vos. El representante de Clarís. Ah, perfecto. ¿De 15-4. <risa> demasiado, demasiado, gracias. Gracias, Roberto. ¿Quién quiere venir a compartir lo que le pasó con la lectura, en el rato de lectura? Vente. ¿Quién estaba leyendo de Aralampogo, no? ¿Cómo te llamás? No. Sí. Bueno, intercalado un poco la lectura trajo tres libros De biblioteca, además, ¿o no? Sí, eh, No voy a decir realmente dónde lo agarré porque doxeo. creo que... ¿Oxia? Es una, es, oxia, es tipo, no sé, estoy en un colegio online y, y que me digan qué colegio estoy. Eso es como tipo, saber dónde. Ir? Ah. Vení, venimos cerca más acá porque yo te voy a para acá y terminamos mal. Eh, lo que querés decir es que no querés dar más datos para que no te identifiquen. O sea, que no, por ejemplo, decir, yo soy de mataderos, no voy a doxear de qué colegio soy para que no me vayan a buscar. ¿Está bien usado ahí? Perfecto. Aprobé. Bueno, entonces no vas a decir de dónde para no adopciarnos, pero... Eh, bueno, yo eh, tengo acá tres libros, eh, yo los intercalaba. Este es... Bueno, eh, no, 20.000 Lenguas de Legis y submarina de Julio Verne. Yo lo empecé a leer y me leí un capítulo. Y, y, y después, para eso no fue lo primero el primero que me leí fue sí. eh, o sea, el orden de, de lo que leí fue primero un cuento de Adam Poo sí. Específica... Sí, específicamente el gato negro ¿alguien le el gato negro? bueno, la conclusión es que tengo que sacar a mi gato Bruno de mi casa sí ah. y después me eh, hay un capítulo de acá de de la de la de la de de la de la de la la lo me está calando la espiritual, ¿usted? Pará, ¿por qué lo tenés todo marcado? ¿Vos lo marcaste o alguien te lo. ya te lo prestaron y estaba marcado? No, eh, yo lo marqué. Es algo medio raro, pero es como que marca 100 páginas de estos cositos. No sé por qué, pero bueno. Nadie se. Hace... ¿Qué? necesitan un, una, una agradable sujeta Nadie va a decir que no hace cosas raras Con las lecturas y los libros Después pueden contar para que Benicio No diga que no sabe por qué Nadie sabe por qué hace cosas con los libros y las hace Bueno, entonces de acá leíste eh, Y después estaba leyendo el dice? estaba Máscara de la muerte roja ¿No? Sí la, la Máscara de la Muerte Roja ¿Te eh, No terminé de leer Pero me está gustando <risa> la, vendetta, este no. la Vendetta y otros cuentos de horror de Gail de Maupassant Benicio, eh, gracias por venir y gracias por compartir ¿Querés que les pidamos que te aplaudan? Boxear. ¿Ah? Muy buen gusto para vos. Perfecto. Acá Roberto aprueba. Perdón, Bueno, después le puedes recomendar cuál porque todavía no lo empezó le de a Monsanto. Él no es Benicio. Perf aprobado. Menos mal. No sé, por lo me encanta bueno, bien pueden compartir aparte después una charla y se ponen a charlar sobre esos libros ¿qué más quiere compartir? vente oh, mirá ¿ya estás terminando o recién lo empezaste? ¿nombre y colegio? ¿querés doxiar o no? no te importa abuela Bueno. <risa> <risa> ¿dónde está el objeto de deseo de esta abuela? ha sido identificado se lo están llevando hola, Madeo de los Prados Ahí está. Bueno, abuela, eh, ¿de dónde? Mataderos. Estuve leyendo Las señoritas, Regalo de Cumple. Bueno, soy una apasionada de la historia. Me pongo siempre a imaginarme en ese momento. Y bueno, Las señoritas de Laura Ramos es la historia de las sesenta y pico maestras que vinieron traídas por Sarmiento entre 1860 y pico y. 1880 más o menos y bueno, lo lindo que es es la historia que va pasando cómo venían ellas muchas fueron niñas en que eran criadas en, el, en la parte oeste de Estados Unidos donde era la vida muy difícil eh, también las guerras de secesión y entonces como Sarmiento les había prometido no sería la actualidad ...el doble de sueldo que tenían en Estados Unidos... ...y muchos padres mandaban a las señoritas... ...a Nueva York o a Filadelfia, a otros lados... ...para estudiar para, para maestras... ...y les venía bien... ...empezaban a tener una vida de más lujos... ...y bueno, Sarmiento les pinta la realidad... ...que acá iban a ser patria... ...y cuando vienen acá, además de quedar a 20 kilómetros en el río con sus botitas acordonadas y con las maletas que a veces se las robaban. Bueno, fue una vida muy difícil porque algunas se fueron a San Juan, a Entre Ríos, a Mendoza, y bueno, hicieron parto. Para todo esto, hasta la página... No lo puedo se acuerda de Funes el Memorioso. ¿A qué página vas? Sí. 54, o sea. No sé si o nos contaste todo, ¿te acordás página? Alma de maestra, listo. Pará, pará, te quería preguntar esto, ¿te pudiste concentrar o sí. te distrajiste? Sí. estuve ahí en el 1800. Sí. Bueno, hermano. ¿Alguien le dio ganas de leer sí. ese libro? ¿La recomendó bien? ¿Sí? Bien. Bueno, les cuento que mientras estamos eh, charlando, las chicas, Laura y Vani, les están repartiendo unos numeritos, abrácenlos bien fuerte porque hay unos premios hermosos, no solo libros. No sé si vamos a llegar a sortear todo porque creo que hay más premios que presentes, que personas presentes, y después les voy a contar qué vamos a hacer con los demás premios que te queden. Eh, pero hay unos premios muy muy preciosos, algunos viajaron más kilómetros que todos nosotros juntos alguna vez para llegar hoy acá, así que también se van a poder llevar esos premios, y les están entregando además un señalador, que es el señalador que va a quedarles de recuerdo, y eso van a llevárselo todos por el encuentro de hoy. Si alguno vino y no estaba enterado de la movida por las redes o lo que sea, pueden usar el hashtag lectores de fiesta, sí para subir contenido, bueno, las personas que trabajamos en redes necesitamos constantemente eh, promover eso, así que arroba porque leer ok pueden seguirme en Instagram y en cosas. Iba a agarrar un regalo, no sé por qué. Me distraje por un momento. Arroba porque leer ok. ¿Todos me siguen en Instagram? Sí. <risa> no, ya no vino porque no los quiere. Lo siento. Eh, bueno, pueden suscribirse también a YouTube y cosas. Tienen mucho frío y se quieren ir rápido. No, no. Tan rápido no, pero un poco rápido, sí. No, no no, ¿Qué? No bueno, dale, bueno, bueno, bueno, ¿Alguien más quiere hablar, decir algo más? ¿Quieren compartir algo más que les estuvo pasando. Pudieron concentrarse. Sí. ¿Sí? Alguien no pudo concentrarse vente, obvio, para traer el libro que... que estabas leyendo y además una flamante escritora con su primer libro, Leila vente, nombre y colegio Leila de Villa Crespo <risa> eh, a mí me pasó al principio que entré como en un estado meditativo porque era, eh, estaba leyendo, este es un libro de cuentos que pero que están todos los cuentos relacionados eh, alguien a en contarle todo, Joana D'Alessio eh, es una mujer a la que le detectan un nódulo y habla de cosas cotidianas eh, de su familia, de un viaje y cómo le detectan y el tratamiento y demás pero es súper, súper eh, como de, de lo cotidiano el día a día, el momento al momento pero a mí me pasó que estaba sentada y al principio me costó concentrarme porque estaba muy consciente de mi cuerpo, muy consciente del, del viento, de los sonidos, del aire, de que estaba rodeada de gente, todos en silencio y leyendo y fue hermoso, fue realmente hermoso, gracias porque es hermoso esto. Eh, es como que me, me pensé yo yendo a un parque a leer al centenario, pero sola. Y esto estaba, estaba acompañada, entonces eso fue súper lindo. Y bueno, es, me, encantó, me encantó, me encantó, Y traje de mis libros también, por si que eres de poesía. Melodías risomáticas, había dejado uno por... <risa> Aprovecho que estás acá dijiste eso. El evento, después del sorteo y todo eso, y todos contentos llevándose premios, cierra con canje y suelta. Esto quiere decir que los que han traído libros... Hashtag, usados, pero en realidad leídos, o sea, los que han traído libros de su biblioteca y los quieran intercambiar o soltar porque ya no quieren tenerlos y se los dan a otro lector, vamos a hacerlo al final, ¿sí? Así que esto vos trajiste también, pero de los tuyos. Sí. Bien, perfecto, gracias, Ley. Muy bien, un aplauso. Naturalmente. Hola, dan. ¿Quién más quiere compartir qué le pasó en este rato de lectura? ahora sí, ahora sigo, ahora sigo. Hay, hay tiempo, hay tiempo es poco, pero hay Vente por aquí. ay mira, perdón pero tenemos una revera. Pancha yo tenía que pasar por esto ¿conocen a Murmullos de Pancha? en Instagram Murmullos de Pancha ¿puedo contar quién sos? ¿qué haces? ¿de qué trabajás? ¿o lo querés contar vos? no pero... bueno, os cuento yo ¿saben cuál es la profesión de Murmullos de Pancha? Alejandra ¿Qué ¿Creen que trabaja? Es un trabajo raro, extraño. ¿De qué? No. Pollo o pasta va a ser... No, pero eso no es un trabajo, eso es una pista. Marcela, Retírate de este evento. Psicóloga de perros dice, el pañuelo es una pista, se los va a estar bien. Pollo pasta, el pañuelo es una pista, ella es... Azafata. Azafata. Azafata. Bueno, y además hace un Instagram de lecturas, murmullos de pancha, va de recomendación de libros. Bueno, ¿qué estuviste leyendo? Yo, bueno, eh, justamente a veces me pasa que trato de leer en el avión. Cada vez puedo leer menos porque cada vez viaja más gente. ¿Cómo dice, ¿cómo dice? El no sé, sabe, <risa> Ocho salidas de partida. <risa> Que adoro, Mis sueños, mi sueño se hizo realidad. Perdón, entonces no. El mío también porque era conocerla a ella. Yo vine a leer, pero también eh, quería conocerte, sí, sí realmente. Este, eh, soy, A mí me fui metiendo en redes y, y lo que va generando esta comunidad lectora es, es increíble como nos vamos conociendo, yo también acá me encuentro otras personas caras conocidas y que, que a través de las cuentas nos vamos conociendo y a través de esta, eh, estas ganas de, de contagiar la pasión por la lectura entonces este momento que creaste eh, coincido con ella que fue como un estado eh, meditativo a, a través de la lectura, o sea, es tuvo como un doble... realmente pude leer eh, y, así que mil gracias sí yo más que nada quería eso agradecerte porque porque es sigamos hablando de que la gente lea porque yo desde mi lugar lo que siento es que, que es necesario seguir imaginando que descontarles a los chicos a nuestros chicos que, que lean para poder imaginar Benicio te admiro sos mi ídolo mi hijo se llama Benicio y no lee nada así que... <risa> En casa de Herrero, cuchillo de palo es verdad, no podemos hacerlo ver. Pero bueno, eso, que, que, que es imaginar, buscar la forma de imaginar, porque nos tienen a todos capturados con las pantallitas, y bastante que ya los que trabajamos en redes estamos capturados por eso, pero hay que tratar de seguir imaginando, ¿no? Sí, y bueno, gracias a Dios, los escritores y escritoras. Ah, ¿qué leí? Bueno, este libro me lo llevé ahora de, de viaje y no lo había podido empezar. Bueno, curiosamente tiene un avión en la, la tapa y entonces estaba muy intrigada. Pero Y también me habían recomendado muchísimo a esta autora argentina, Yamila Beñé. Eh, ya le di una leidita a sus primeros cuentos. Estos se me parecieron increíbles. Es, decir, es una forma muy sencilla de, de escribir. Eh, ya el primer cuento más o menos habla de alguien que se encuentra como después de la muerte con alguien. Me pareció increíble. Así que no sé, lo voy a devorar y bueno, voy a hacer la reseña seguro. De Yamila Veñé. este es el último que escribió Los Horizontes y lo editó Bajo la Luna. Así que ya se los recomiendo. Gracias. Aparte, con esa voz quiero que me hables toda la vida. O sea, quedate vos, hacer el evento. Hola, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, aguanta, bueno, aguanta. Después voy a aprender la salida. Perdón. Bueno, gracias por tus palabras y gracias también a todos porque el, el encuentro, el espacio de meditación o, o lo que les haya pasado es de ustedes, eh, así que está buenísimo. Ana, vos querías Ana María, vos querías compartir. Ana María, como les contaba antes, es parte de la Junta de Estudios Históricos de Agronomía y eh, hacen recorridos una vez por mes para hablar sobre la historia del barrio bueno, lo vas a decir vos, muy muy cortito, para que también la gente después vaya al, al, al recorrido. No, encantada, la verdad que me encanta ver la plaza nuestra. La, esta plaza ya llena de gente linda, que le gusta leer, como a mí, y bueno, y que le gusta la historia también. Así que bienvenidos a este barrio Rawson que ya van a conocer en profundidad cuando nos vengan a visitar el último sábado de cada mes hacemos las recorridas históricas a partir de las 10 de la mañana salimos del de Club Comunicación así que... y además eh, hoy estuve participando, la verdad que una visita hermosa que hizo Mariana que ella combina Rawson y Cortázar así que una maravilla, me encantó eh, yo leí, de Agatha Christie, yo leí de Agatha Christie, que me llevó a mi adolescencia, que fue una de las autoras que más he leído en mi vida, porque leí casi todos los, los libros de, él, de ella, y eh, siempre, como siempre, empieza describiendo eh, minuciosamente a sus personajes. Eh, un juez, eh, un capitán del ejército, eh, una institutriz como siempre, en sus novelas, eh, un señor acabalado y los lleva a través del tren, en auto, a través de una ruta por eh, hasta la ciudad, hasta el lugar débil, el, el centro, a visitar la Isla del Negro. Es una isla desolada, donde un norteamericano había, habría construido una hermosa mansión y todos ellos curiosamente reciben una invitación de un tal señor Owen que los quiere por distintos motivos en su isla. Así que vamos a ver para qué los quiere. Gracias. Al contrario, creo que fue la vez de las lecturas que fui haciendo que más me pude concentrar y encontré, ya que hay varios... ¿Quién es bibliotecario acá? ¿Dos bibliotecarios tenemos nomás? ¿Tres? ¿Quién más? Tenemos cuatro... Bueno, y me encontré con una llamada al pie de página que ya les digo cuál no la encuentro antes por cada tres hexágonos había un hombre está hablando de que cada hexágono es como un espacio donde se guardan libros dale que lo había encontrado eh antes por cada tres hexágonos había un hombre el jefe de un hexágono el suicidio y las enfermedades pulmonares han destruido esa proporción memoria de indecible melancolía a veces he viajado muchas noches por corredores y escaleras pulidas sin hallar un solo bibliotecario como casi diría un, un panorama de terror ¿Han escuchado alguna vez en...? en... Sí. ¿Siguen ¿Sí? ¿No? a por qué leer? Seguro que sí. Que insisto mucho con que conozcan a esta persona. Barra Personaje. Carolina López de Jondra. Un aplauso. Lo merece. Porque aparte restan la pera. Y ya estamos acostumbrada. Bueno, Carlos, además de ser eh, periodista, es bibliotecaria. Y qué, te, qué es esa frase que acabo de leer. Terminemos de citar a bordo. Es el día del libro y del bibliotecario el mundo ideal sería una biblioteca no era bibliotecario, Borges terminemos con esa fantochada era autor, punto lo queremos mucho dirigir una biblioteca no era bibliotecario hay que estudiar para ser bibliotecario. no ordenamos libros La estudiamos mucho pero leen todo no. No. no pero bueno esto es como tener una gran sala al aire libre Yo estaba como ¡ay, qué bien! Sí. Eh, es ¿Qué, ¿Qué mirada tiene un bibliotecario cuando es gente con libros? ¿Primero mira a la gente o primero mira el libro? Eh, depende. Tenemos en principio un serio problema cuando vamos a una casa. Porque automáticamente si hay una biblioteca la tenemos que mirar. Y ni te digo acomodarle el librito si lo tiene a la vuelta. Es como, ¡Oh! no, no puedo comer, no puedo saludarte, no puedo hablar. Eh... Ah, en realidad uno lo que hace siendo bibliotecario es tratar de conocer a su usuario. ¿Qué pasa esto? Bueno, ya sabemos que a Benicio le gusta el terror. Lo próximo que venga yo ya se lo tengo listo, se lo tengo preparado. Eh, eso es un poco lo que pasa, charlas un montón, eso es como lo ideal. Entonces dame un tarugo de ocho, te, ah, te doy un tarugo de ocho, lo mismo con un libro, tapa verde, tapa verde y cosas por decir. bueno, Caro es muy crítica de la profesión de bibliotecario pero crítica constructiva por eso tiene un libro que se llama Bibliotecas Divertidas por eso decía que por ahí la conocían porque la entrevisté en el canal a mí me gusta mucho la perspectiva de no solo criticar sino que también acompañar al, al gremio porque encima no soy gremialista porque encima es sindicalista ¿dónde están los tambores? cuando los necesitamos eh... con orgullo de Ávila, de la Asociación de Bibliotecarios Gratuanos de la República. ¿Querés hacer también el gesto de las alas? No, no. Perfecto. Bueno, eh, Caro, si quieren después charlar con ella sobre bibliotecas, sobre bibliotecarios, la promoción de la lectura, ¿trajo también libros? Sí, sí, trajo libros. Para eso, para eso. Eh, ¿te, puedes ir a... ¿Te pueden encontrar o te vas a ir rápido? Perfecto. Un aplauso para Carolina, trabajadora de la biblioteca, una militante de la biblioteca. Lo dijo en gracias por esto Ceci no, de nada. <risa> bueno, muchas gracias a ti eh, es importante también el valor del bibliotecario más allá de la librería que por ahí no sé cuántos de acá son usuarios de bibliotecas No imaginaba Roberto, pero por supuesto por acá somos usuarios de biblioteca ¿quién más? somos mucha gente y hay 6, 7, 8, 10 como muchos usuarios de bibliotecas ¿por qué? ¿Por qué los que. ¿Qué? escucha una voz! ¿Por qué los que no son usuarios? Hola, Johnny. ¿Trajiste el peaje? ¿Ese es el, el auténtico Johnny desde el peaje. ¿Por qué los que no, es, no son socios de bibliotecas no son socios de biblioteca? ¿Tienen una respuesta a esa pregunta? A tu niñez. A ah, la cosa de los chicos. Si usted viva, traía el momento que ya cocha, se barra o cuando estuviera estando ahí, va a ser más grande su dinero. Comer un libro. ¿Va a comer un libro? Va a el libro. claro. Bueno, por una cuestión entonces económica, poder o no comprarse libros. ¿Alguien tiene otra razón por la cual no va vale a la Biblia? Internet. Internet. Gana Internet digamos yo no tengo bibliotecas en mi barrio no tenés bibliotecas en tu barrio, hay... ¿Qué no sé barrio? vamos a... ¿Qué barrio? ah bueno, ya Clarita, militante también no, no encontraste no no, no, no son conocidas, no se conocen y no, se no hay promoción de bibliotecas claro, no bueno no, no, yo no soy bibliotecaria no, no, no, no Tiro tips porque me parece importante en realidad en una comunidad de lectores que se puedan encontrar los problemas y las, digamos, las problemáticas con las soluciones o quién tiene las soluciones o por ahí quién puede empezar a pensar en esas soluciones. Si trajeron algo para tomar, matecito, para comer, es ahora. Háganlo porque hace frío y está bueno tomar algo calentito. Estas señoras no están afanando, ¿no? ¿Estás son del evento? Perfecto. ¿Qué más quiere compartir? Algo que le ha pasado. Vente. Aparte... ¿Cómo no te voy a presentar nunca? Estás en la lista de cosas que tengo que decir. Bueno, eh... Voy a presentarles a Gabriel. Gabriel Serrano es quien nos ha hecho el logo de Lectores de Fiesta. Así que le tenemos que dar un fuerte aplauso. ¿Cómo es tu Instagram? Uh, no sabe. Sí. ¿Sí? Bueno, después, lo... después le decimos su sobre... ¿Por qué no.? Ay, Dios. Mi amor, ya. Serrano GH. Ahí está. Mira, lo sé yo de memoria. Así no se puede. No, pasa que Serrano GH era el mail que usaba con Hotmail. Serrano ah, GH está Serrano GH es el mail que usaba con Hotmail. Y cuando me compré el primer smartphone, que me hice una cuenta de Google, dejé de usar esa cuenta y entonces me olvido de ver cómo es. Además en el laburo tipo de G. cerrar, entonces siempre me... Perfecto. Exacto. Perfecto. Todo explicado, ¿eh? Bárbaro. Este es el dibujo, por ahí lo vieron el color en las redes. Este es el que se pegó para difundir la movida. Bueno, ¿qué estuviste leyendo, David? Yo estuve, yo, hola. Yo estuve leyendo una novela que es una mezcla de humor, eh, fantasía, policial y épica medieval. El autor es... ¡Aguate! ¡Aguate, ¡Aguate, Pratchett! Bueno, dale, aplauden, ¿qué? A que, no sé que no que ninguno, ¿no? ok, hay, hay problemas familiares. Mirá que enseguida te armamos el talk show, eh. Bien, es un. Como decía, Terry Pratchett eh, es un autor eh, estadounidense. ¿no? Sí. ¿Inglés? Bien. Gracias. Es un autor inglés. Eh, quizás no es tan conocido. Es más conocido. Eh, uno de sus mejores amigos que es eh, Neil Gaiman, que hizo Sandman, Netflix eh, American Gods bueno, Good Omens, que está en Amazon Prime la escribió con eh, Terry Pratchett este libro en particular eh... Ay, ah, bien. este libro en particular es una novela sobre una ciudad y una sociedad secreta que quiere traer de nuevo a la monarquía eh, invocando un dragón, básicamente. O sea, esa es toda la historia. Pero hay una... es una... re, re, re, re, re lectura. Eh, hay una parte que me había llamado la atención mientras leía que eh, está escribiendo una... una, libre, una biblioteca mágica, ¿sí? una escuela mágica, y eh, donde dice que eh, era una biblioteca enorme, con pasillos que parecía que duraban... Que, eran eternos, duraban por siempre, que eh, no obedecían las leyes eh, del tiempo y el espacio. Y eh, hace una nota al pie el autor diciendo que todo esto que se describe acá no es real, ya que todos sabemos que eh, incluso las eh, librerías más ordinarias eh, no cumplen con las leyes del tiempo y el espacio. Como pueden ver eh, las, estas que son pequeñas con un montón de estanterías y, y que con muchas escaleras que parecen un diseño de Escher, ¿Sí? Y termina diciendo que lo que, es re lo que es relevante es que el conocimiento es igual al poder, el poder es igual a la energía, la, materia, eh, la energía es igual a la materia y la materia es igual a la masa. O sea que eh, cualquier libre buena librería es solamente un gentil agujero negro que sabe, cómo ver, que sabe cómo leer. Ese es el estilo de humor que maneja el libro. Un aplauso, un aplauso. Muy bueno. Gracias a todos. Bueno, me dejo esto por aquí, ¿está bien? Bien. Bueno, vamos a apurar un toque del asunto para que no tengan mucho frío, hay bebés y todo eso. Eh, no quisiéramos que nos agarre la noche, no sé ni qué hora es. Ah, ya se llevó al niño, perfecto. 5 eh, menos 10. Mariana, 20. Total, después vamos a poder seguir charlando. 20, 20. Mariana Iglesias es arroba culturarte, culturarte, vente, vente más aquí. Y ahora vamos a tener un ratito espectacular con ella, donde la vamos a escuchar contándonos sobre una de las cosas, de las, una de las personas de las que más sabe en la tierra, en el mundo, más que de ella misma, que es Julio Cortázar. Eh, después acaban a poner una pileta de barro y las dos vamos a pelear por a ver quién se casa con él seguramente gane yo pero eh, bueno Mariana es una gran conocedora de Cortázar así que la vamos a escuchar contándonos algunas cosas que eh, seguramente les van a gustar y les van a hacer amar a Cortázar como ella hizo, que yo lo ame por eso después nos vamos a pelear porque yo me voy a casar con él bien por Javi, ¿todo bien? podemos igual seguir juntos perfecto, ahora me borra todos los videos lo puedo tener de amante. Nos vamos a divertir igual. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ceci, por la invitación. Eh, mientras escuchaba a todos los que estuvieron leyendo eh, desde el principio todo el tiempo, es como la chica que todo vincula con Cortázar. Desde Benicio, hablando de Poe y de Verne, que son las lecturas de juventud y de infancia de Cortázar, hasta Clarice Lispector, de la cual Cortázar era fanático, hasta la historia de las maestras, Cortázar era maestro. Así que empezamos eh, a unir los puntos y además estamos frente a la casa de eh, Cortázar y estamos en una propuesta que también nos traía eh, un lema que era leer viajando es viajar dos veces es así el lema cómo es el lema a ver vení vení vení vení cuál es el lema viajar leyendo es, es viajar dos veces. Entonces la propuesta que yo armé para contarles eh, un viaje hacia el universo cortazariano tiene que ver con eso. Como ustedes algunos de ustedes saben y otros no, y los invito a seguir Culturarte ahora en Instagram, yo lo que me ocupo es hacer recorridos literarios. Y esto lo que hace es unir la literatura con las ciudades. Entonces me pareció buena la idea del de viaje. Y supuse que a lo mejor alguno de ustedes no había leído todo Cortázar, ¿me equivoqué? No, no, no. Bien. Esto está bueno porque entonces alguien se va a sorprender con alguna de las cosas que yo diga acá. Y entonces me planteé como eh, la idea de alguien que quiera una ciudad o un espacio y el que lo hace. Por primera vez, uno se encuentra con esa ciudad, el que lo hace ya con un poco de cancha, que está ya conoce las calles, los parques y tal, entonces qué es lo que va viendo... Y el que está muy canchero, que es vecino del barrio, que ya se conoce todos los escondites y se quiere sorprender con algo. En esos tres puntos dividí la obra de Cortázar que les voy a recomendar. Van a ser algunas líneas de lectura, traje algunos libros para mostrarles y la idea es que ustedes después sigan. Sepan que en Culturarte, además de las caminatas, que hay una acá en Agronomía para ver... Qué es lo que Cortázar nos dejó acá de impronta escrita además de su, su vida acá y todo el tiempo que transcurrió en el barrio piensen que ahí arriba, en esa ventana que está ahí en el piso 3, que es la ventana del medio que está detrás del árbol ahí por ejemplo se hizo la corrección final de Rayuela ni más ni menos, ya, ya empiezo con la novela acá, eh, y piensen que es un barrio en el que la impronta cortasariana está permanente. Si alguno lo leyó, sabe que los gatos son un tema en la obra de Julio y en la vida también. Todos vimos la obra de Julio con los gatos. Y uno camina por acá, camina con la gente que viene a descubrir la, el barrio y ve los gatos que se cruzan todo el tiempo. Entonces también traje algunos textos que van a hablar de gatos. Voy a empezar a mostrarles, como para empezar por este camino, y después, en el Instagram de Cultura Arte, yo lo que estoy diciendo ahora, a modo de recomendación, lo voy a dejar escrito, como esta ruta de tres partes de, de lectura. Para el principiante, el que está más canchero, y el super top, que ya conoce todo, pero por ahí lo sorprendo con algo. ¿Les parece? Bueno, bárbaro. ¿Cómo es el Instagram? Arroba <risa> Gracias, Cecilia. Bueno, acá tienen el... Eh, loguito, si lo quieren buscar ahora y me quieren seguir, me hacen un refavor Nos viene bárbaro <risa> Ahí está Bueno, vamos a empezar En primer lugar les voy a mostrar algo que es medio un documento histórico Que también le pueden sacar fotos después Porque saben ustedes que en este barrio Cortázar se inspiró cuando vino a vivir acá A partir de 1932, que vivió en este de edificios de propiedad horizontal para escribir un cuento que va a pertenecer a una de sus compilaciones de cuentos pues final de juego, que es el cuento Omnibus. Y yo traje, porque acá más temprano estuvimos caminando a la Buenos Aires de Cortázar, una foto de... La Nación, del año 1950, con la imagen del texto y con los dibujos. ¿sí? Así se publicaban los cuentos en los años 50 en La Nación. Cortázar era un autor joven, orgulloso de publicar en La Nación, y esto le daba la posibilidad a los lectores que hicieran un acercamiento al autor, como estamos haciendo ahora. Después, o sea, pues, Si les gustaba, seguían y profundizaban, iban y se compraban... Este, el libro, ¿verdad? Ceci, te lo paso también si lo querés cursar por ahí, es documento histórico. Mira, vamos guardando y empezamos entonces. Sí, sí. Sí, yo lo voy a pasar, pero obviamente después se pueden acercar a Mariana y se lo piden. Se sacan la foto, todo perfecto. Eh, así no, no lo hacemos pasar de mano en mano. Gracias, Ceci. Bueno, entonces. Saco de la bolsa mágica. Si nunca lo leí, ¿alguien nunca lo leyó? Vos. Bueno, perfecto. Para alguien que nunca lo leyó, mi sugerencia es empezar con los primeros cuentos. Esto no significa que es lo primero que haya publicado, sino que es lo primero que una editorial toma, recopila, que el autor está seguro que quiere publicar y lo publica. Y eso es bestiario, ¿sí? Empiezo con Bestiarios ¿sí? Son los primeros cuentos Donde hay género fantástico Donde tenemos el axolotl Los conejitos Carta de una señorita en París Ómnibus Bueno, todos los primeros cuentos Mucho animal Mucho género fantástico Mucho en una línea de texto Viene un relato De lo más normal Que nos podría estar pasando A cualquiera de nosotros Como es estar mirando En una pecera un animal Y de pronto en una línea de texto Me convierto en ese animal ¿sí? Eso es lo que hace Cortázar en estos primeros cuentos que son los cuentos de bestiario y de final de juego donde además empieza a aparecer el barrio, empieza a aparecer Buenos Aires, empieza a aparecer los trenes hay temas que son básicos en la obra de Cortázar y que los vamos a ver en un montón de formas pero todo el tiempo ¿sí? los puentes, como el puente San Martín que ustedes habrán atravesado para llegar acá y que se llama Puente Julio Cortázar a partir de 1994, después googleen por qué eh, los pasajes, esos espacios en donde el tiempo y el espacio cambian eh, de forma, entonces también ahí en los pasajes tenemos muchos textos cortasarianos, como el otro cielo y demás. Entonces tenemos puentes, pasajes y el subte, el subterráneo, el metro, tanto en París que es el lugar donde Cortázar eligió para vivir a partir de 1951 como en Buenos Aires, muchos textos que están vinculados con eso. Entonces tenemos Bestiario y Final de juego para para quienes quieran empezar a leerlo. Ahora, si tengo un niño en la familia y tengo ganas de que empiece a leer Cortázar a partir de los 7, 8 años, lo puedo acercar con un texto... Que si bien no lo escribió específicamente para niños, pero los niños entran muy bien con Cortázar porque son historias cortas, historias donde el humor está presente siempre y donde se agarran de alguna cosa que conocen y entienden, ¿sí? Y eso es historias de cronopios y de famas, ¿sí? Lo recomiendo mucho cuando quiero leer a Cortázar en familia. Son textos cortos que nos gustan en ese sentido. Igualmente todos los grandes lo pueden leer y hacer la lectura adulta, la lectura menos inocente, que Cortázar eso es lo que nos permite permanentemente, ¿no? Hacer una primera lectura básica y una lectura menos inocente cuando conocemos de su vida y cuando profundizamos en su obra. Si soy pasajero, un pasajero que ya conoció el universo Cortázar y quiero ver qué más tiene para ofrecerme, ¿hacia dónde voy? ¿A ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien quiere levantar la mano y contar? Bueno, muy avanzado, a ver vos Ahí está, podríamos seguir por todos los fuegos el fuego Podríamos seguir por un texto que a mí me parece que es clave Porque va a ser el caldo de cultivo Uno de los caldos de cultivo para Rayuela que es el perseguidor Tomen nota si no lo leyeron es el caldo de cultivo, es la base, una de las bases para después asomarnos a Rayuela. Entonces tengo el perseguidor, todos los juegos, el fuego. Una novela que es medio rara, que está muy ambientada en este barrio y en los alrededores. Una novela de 1949 que Cortázar no logró publicarla en ese momento, se publicó después. La historia de un grupo de amigos que deambulan por este barrio y por los alrededores tratando de encontrar la casa de un pintor surrealista, también base para Rayuela, y que se llama Divertimento, 1949, ¿sí? Si quiero buscar algo distinto, esto nos puede venir bien. ¿Me siguen? Vamos. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Si ya entré en esta parte de lector exigente y me voy a animar, por supuesto que... Rayuela es el camino. Ya. Ah, ¿sí? es, la edición, es la edición para ansiosos, chicos. No, en realidad lo que les estoy mostrando es el catálogo que se hizo cuando se presentó en Argentina, Rayuela, una edición especial de conmemoración que se hizo en el año 2019 en el Congreso de la Lengua y que tiene un diferencial para ayudarnos. Sí, y es que tiene un índice onomástico, o sea que los nombres que encontramos en Rayuela van a estar explicados aquí en, en esta edición que es más grande y además que trae una cosa que es muy interesante y que se llama el cuaderno de bitácora ¿Sí? el cuaderno de bitácora es el diario que hizo Cortázar para contarnos cómo pensó escribir Rayuela Así que está súper interesante, está de manuscrito de él, y la traducción, digamos, entender todo lo que Cortázar escribió rapidito, rapidito, lo hizo una señora que se llama Ana María Berrenechea, que nos ayuda a entender cómo se construyó Rayuel. Entonces, sí, se consigue, se consigue en todas las librerías. Así que vale mucho la pena leer esta edición. No, es Rayuela en la edición aniversario del Congreso de la Lengua y se los traje para que lo vean porque tiene este color medio naranja y eh, negro que es distinto a la tapa original que yo tengo acá mi remera de Literalia que esta sí es la edición que diseñó el propio Julio en el 63 que como algunos de ustedes habrán escuchado que yo conté en alguna oportunidad el texto se iba a llamar Mandala ¿Sabían? para el asado, no. por favor! para el ¡Mandala! Pero una amiga le dijo, Julio, ¿Mandala dónde? La gente no entiende lo que es Mandala. Te van a decir Mandala al diablo. Entonces él buscó una representación del universo... Eh, en un juego de niños que es la rayuela que tenemos acá atrás y entonces dijo de la tierra al cielo que es la misma representación que en el budismo zen es un mandala ¿sí? entonces encontró esta palabra rayuela y nos ayudó a todos mucho más a acercarnos, ¿o no? Perfecto. Entonces tenemos al segundo lector, que ya avanzó un poco, va con las novelas. Si tiene ganas de ponerse eh, un verano, también puede leer los premios, años 60, Buenos Aires, ¿sí? Un barco que sale pero no sale, Un grupo de amigos. Es más pesada, pero dentro de las novelas que podemos ahondar, tenemos ahí Rayuela, por supuesto que recomiendo, Divertimento, como les decía, y los premios en ese sentido. Y un librito que a mí me parece que también les puede gustar para este momento... Que es Último Round y La Vuelta al Día en 80 Mundos, que son libros raros, ¿sí? se llaman libros almanaques, él compila textos de todo tipo acá en este tipo de, de libros, son libros de los años 60, libros experimentales, libro de planta baja y primer piso, así lo llaman, hay distintas ediciones, la edición de Último Round así, también tiene otra y también hay una edición muy grande de La Vuelta al Día. Cuando me pongo más exquisito, puedo ir por ese lado si ya leí todo lo demás o tengo ganas de una lectura un poco más divertida, hasta incluso en el formato. Si me voy a poner en súper exquisito y en una cosa mucho más difícil, digo, hoy cuando nos preguntábamos qué habíamos leído y qué no, este, no sé si alguien trajo algún cómic para leer. ¿Alguien trajo? pero estuve a punto porque me lo terminé ayer ah, no y ahora mañana bueno, muy bien tuviste la intención, yo lo traje y es un cómic donde está participando Julio Cortázar, Si él retoma un personaje de un cómic book francés que es Fantomas y mete un texto político en el año 1975 que tiene que ver con los registros del tribunal Russell a manera de cómic book ¿sí? lo hace en este libro y es un libro que se vende o que se vende en día en los kioscos de diario o sea que nos permite un acceso súper fácil al texto, es un texto raro ¿sabían que Cortázar participó de cómic? Bueno, ahí está, porque es para lectores que ya se metieron en el universo y quieren algo distinto. ¿sí? También está otro libro que se llama Territorios, con este, cuestiones que tienen que ver con las artes plásticas. Hace reseñas de artes plásticas de sus amigos pintores. Así que hay mucho para avanzar en el universo cortazariano. A ver si tengo algo más para mostrarles acá. Bestiario, divertimento. Papá, papá. Pa, pa. Acá tengo una edición de las armas secretas, que es una edición bilingüe con dibujos. Hay dibujos y fotografías, también es rara, pero se consigue, vale la pena. Y como último, para leer quien quiera y como resumen de este viaje que va llegando al final, yo quiero hacer una pregunta y lo quiero plantear a modo de premio al conocimiento. ¿Sí? para mostrarles la última recomendación lectora cortasariana eh, y que bueno y que se lo puedan llevar, ¿sí? el que conteste bien. La modalidad, si te parece, Ceci, si andás por ahí, es, yo hago la pregunta. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? hacer una especie de sorteo porque tengo un premio para, para premiar el conocimiento a ver pero no se maten ¿eh? el que llega para, llega entonces, levantamos la es como ya entramos en modo premio esta es la lucha encarnizada perfecto empieza la lucha encarnizada pero arranca Mariana Iglesias que qué, para que más acá porque así estamos bien en el centro que es lo que me hace que se nos huele que es lo que vas a regalar Voy a regalar un libro de Cortázar okay. que es muy probable que algunos lo hayan leído, el que no lo leyó y no se lo gana, yo se lo recomiendo porque es parte de este viaje, como nosotros hablamos de viaje, hablamos de, de etapas y además viene el verano y es un libro para releer en verano, si es al aire libre mejor y si uno está enamorado mejor y si no tiene todas esas condiciones, lo lee y por ahí después le pasa Así que... bueno, yo hago la pregunta, el que cree que conoce la respuesta, levanta la mano bien, se le habilita la palabra palabra lo responde, si se lo gana, se lo lleva y si no, lo sumamos a los sorteos. ¿Te parece? Espectacular. Bueno, bueno. teniendo en cuenta que aquí quien les habla hace circuitos literarios por la Ciudad de Buenos Aires, o sea, caminatas, no, arroba culturarte, Sigan, <risa> sigan. <risa> siga en Instagram. La pregunta va a tener que ver con un espacio de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, y es, al, es el punto de Buenos Aires al que se denomina, se denomina la esquina literaria de la ciudad. ¿Alguien sabe cuál es? A ver. Para <risa> que no te escuchamos habla, lo más fuerte, ¿ven? No sé con la señorita en París es un cuento es un cuento, es un cuento en el centro porteño, a ver, vos Alba y Borges Cortázar ¡Exactamente! ¡Muy bien, Roberto! ¿Me trajiste al Fajor? ¿no, Roberto? Que... Al Fajor gana premio nada más... Y Roberto se ganó un librazo, que yo sé que a Ceci le encanta, por eso dije el verano, irse de camping con Cortázar, los autonautas de la cosmopista, una bitácora de viaje, un texto de amor, un texto de paisaje, un Cortázar enamorado, con su compañera Carol Dunlop, fotografía. Así, as felicitación. Ahí está. Bueno, a disfrutarlo. bueno. Gracias a todos, sigan Culturarte, hay muchas novedades ahí, el 17 de septiembre hacemos el próximo recorrido en el centro, tras las huellas de Julio Cortázar, gracias Ceci y a todos, eh, nos vemos la próxima.